Ahí está. Todo bien inundadito. Todo por él. Ya nos llegó el agua bien fresca. Mi carnal ahí es un vato. ¡Ah! Oh, está frío! Bueno llegó el agua a la calle a la casa La casa nos está metiendo. Ay no. Bueno, ahí lo veo.